Lo que me motiva o me mueve en Jalapa es todo lo que hay de hacia la cultura y entendiendo la cultura como, como un derecho para todos. Creo que lo verde, como el ambiente, eh, como es un lugar como cálido, pero también cualquier cosa creo que se da eh, en cuanto a eso, la, lo, lo vegetal, no sé. Y por otro lado eh, creo que otra cosa que distingue a Jalapa es la cultura, hay como diversidad de, de las personas, de los gustos. Eh. Lo distintivo sería el jazz, las artes plásticas, la pintura, hay muchos pintores, este, la, la danza, el teatro y la música está aquí la orquesta sinfónica y eso. Y es precisamente esa parte de mi personalidad que sí que me liga con esta ciudad, pues es eso ¿no? el rollo cultural, porque no es una ciudad muy movida económicamente hablando, pero tiene como mucha oferta cultural. Se podría decir que Jalapa es como una ciudad de locos, o al menos yo así lo considero, como desde el clima se refleja ¿no? Tú puedes salir en la mañana súper abrigado, y a mediodía ya está el solazo y en la noche lloviendo. O sea, puedes tener las cuatro estaciones del año en un, mismo, en un mismo día. Y siento que yo soy un poco así, ¿no? Como que tengo mezcla de todo, ¿no? Como que me gusta el arte y me gusta la arquitectura y la jardinería, como toda una fusión y creo que en eso me identifico con Jalap. puede haber lugares que sean como más eh, como con caos quizás pero habrá otros que son como de muchísima paz y entonces creo que son los ritmos a lo mejor podría ser como parte de la identidad visual de su creo que la identidad viene más por el lado de que es colonial es una ciudad pues se puede decir pequeña, ¿no? Está sobrepasada por toda la población que tiene ahora, pero pues, su identidad es la rejita, el, el, el metal, ¿no? la teja, la lluvia. Aquí me, me gustaría pensar un poco como en... como Jalapa, como en un lugar que fue colonial, pero siempre fue un lugar de paso, ¿no? Era un lugar de paso del puerto de Veracruz hacia México. Entonces, digamos que se dice que lo trazaron los burros. Y es por eso que no es una ciudad reticulada como Puebla, por así decirlo, ¿no? Las calles aquí te metes a una y sales donde no te, no te lo imaginas, ¿no? Está lleno de callejones. Y aunque ya, ya haya crecido mucho la ciudad, yo siento que esa es como la identidad visual que yo le doy a Jalapa, ¿no? Callejones, trazados por burros y, y techos de teja. O sea, los estudiantes eh, al llegar aquí muchos nos quedamos y esto, el estado de Veracruz y los estados como aledaños, ¿no? Y el sureste, porque la verdad es la mejor universidad del sureste, no es la mejor universidad del centro porque puede estar, destacar más, no sé, Puebla o se van a la UNAM por opciones, pero yo creo que al haber tanta mezcla de gente no hay como tanta identidad. ¿A cuántos jalapeños conocen? ¿O si sí son jalapeños? Y son bien poquito. Quizás, no sé, creo que la mayoría de los jalapeños, los, los nativos de Jalapa, a lo mejor no somos tan abiertos al principio, pero después suele como darse más esa conexión, no sé. Es como un punto central, ¿no? A 40 minutos tienes... Un bosque mesófilo de niebla... ...a 40 minutos tienes... ...la selva de Jalcomulco... ...y ríos... ...igual, a 40 minutos te puedes ir rumbo a Perote... ...y tienes... ...pinos, bosque de pinos... ...este... ...súper conífero... ...y... ...también... ...a 40 minutos tienes el mar, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho de Jalapa... ...porque es como un punto central... ...que te puede llevar a distintos... Pues zonas, ¿no?, y medios este, ambientales, ¿no? La vegetación es súper importante, es muy una ciudad muy verde, y sus alrededores son súper verdes, cada vez menos, pero no hay que ser negativos, porque llueve tanto que la gente también nos quejamos de la humedad, pero creo que sí si si no, si no lloviera tanto, si no hubiera tanta humedad, no, no sería la ciudad tan verde que son. y me encanta y eso es una de las cosas que también me ligan. Y hay algo que hacen con los colores en Jalapa. No son colores puros, no es como en Tlacotalpan que directo de la pintura ponen un color puro, sino que aquí siempre los mezclan con negro, de alguna forma ese azul tiene negro, quizá un poquito de blanco, pero siempre con negro, aquel no es el mamey puro, le ponen negro, esa observación me la hizo un arquitecto de hace años. Soy Carla, eh, me gusta como todo lo creativo, eh, estudié arquitectura y luego he hecho estudios en recuperación de espacios públicos. Este, yo soy Fernanda Prado, eh, soy arquitecta de profesión, estoy interesada en las artes visuales, me gusta mucho dibujar, hacer grabados. Mi nombre es Belinda Sarur Larrenaga, tengo 42 años, eh, estudié la licenciatura en artes plásticas.